Este sería el juego. Eh, de inicio, todo el, el audio gracias a Agustín que nos lo Y bueno, la idea es súper básica. Lo que logramos hacer eh, siempre fue eh, tratar de como la, el tema de dualidad, Entonces tenemos dos colores eh, para matar a dos tipos de enemigos. Si tú disparas a los, bueno, ahorita me acaban de matar también. Segundo, soy muy malo en mi propio juego. Sí. Uh, Correcto, entonces te mueves con las teclas de AID y, y con Spacebar eh, cambias el color del de láser, de, de bicho. La idea es tratar de eliminar la mayor cantidad de volinos posibles. Básicamente, eso es lo que logramos hacer, pero bueno, entonces el juego lo logramos ensamblar con la base de, de Timelapse. Y, y bueno, y gráficas tradicionales para el, para el ambiente. Y animación igual, 2D tradicional con sprites para el personaje principal. Y el sonido, obviamente, que, que le da un plus súper extra a nuestro videojuego le quiero comentar que si con los y si con los <risas> sí, sí. Bueno es básicamente eso no es como un prototipo más de un videojuego que, que nada, oh, tenemos algunos menús logramos hacer y eso es lo que pudimos hacer esta vez como decía es más, más básicamente el prototipo del juego. Ah... Uh, pero veo que funcionó bastante bien. O sea, podría seguir expandiéndose y darle obviamente más, eh, más controles, más eh, reglas al juego y obviamente eh, crearle otros escenarios así para, para tener algo más completo, pero como creo que como prototipo estuvo muy bien. Cuéntanos un poco, alguien de tu equipo, si quiere contarnos sobre la reflexión de la dualidad. Este, ¿Qué pensaron? ¿Cómo fue la discusión? Bueno... Eh... Fue solo pensar ajá, en cómo podríamos adaptar unas mecánicas, esta, esta vez eh, ya venía con ganas de hecho yo eh, de hacer algo un poco frenético, eh, un poco clásico a la vez, entonces a partir de eso yo sabía que era tal vez un shooter lo que queríamos hacer y adaptamos más bien en este caso la, el concepto de la dualidad al, al juego, entonces dijimos ok, ¿qué, ¿qué podría hacerse? ¿Recordé alguna vez un juego que se llamaba Icaruga? un juego de naves de disparo que también tiene esta mecánica de, de convertir los lásers ¿ya? y disparar eh, según de, el color del enemigo. Entonces, a partir de eso dijimos, ok, vamos a tratar de hacer algo parecido. Originalmente el bicho este tenía dos lásers, <risa> pudimos adaptar uno a la final. Entonces, eh, listo, o sea, eso fue la, el origen de cómo llegamos a esta mecánica y cómo se adaptó lo de la dualidad, ¿no? Ya, genial. Tal vez nos quieras comentar cómo se organizaron con el equipo, cómo decidieron las este las mecánicas, cómo decidieron el engine que iban a utilizar. Correcto. Eh, sí, entonces como te comentaba la ya la idea de lo frenético estaba también in, in, implantado anteriormente y, y bueno como ves ya hemos participado este ya el tercer Gen Jam que podemos participar y ya tenemos del equipo algo ensamblado ya. Quisimos de encontrar a alguien de, de, de gráfico que nos da colite, pero ya es como que está difícil en la parte en la, así online. Está como complicado con, conseguir gente. O sea, es como que no sabemos quiénes vienen y está, está como difícil esa mecánica. Pero eh, eh, a partir de eso logramos ensamblar estos gráficos y, y la, la organización ya estaba dada. O sea, ya sabíamos que contábamos con un ingeniero de sonido, eh, yo como desarrollador esta, esta vez sí pude participar bien eh, Ruthita que cada año aprende más y mi, mi hermano que también ya ha ya ya ya cogió el tino a, a este engine que es de Phaser siempre, siempre logramos hacer en Phaser que es para un es un framework para HTML eh, en, en Javascript ya, o sea podemos hacer en HTML5 eh, todo el juego utilizando este este framework que está bastante movido, tiene una comunidad bastante grande y, y la idea es que se puede desplegar directamente en web, cortando eh, así algunas, algunas eh, asperezas del diseño en, en, con grandes engines, como, o sea, que tienes que compilar y toda la cosa, ¿no? No, a mí me gusta mucho este Phaser. Pero, ¿ustedes con, estaban trabajando con el editor gráfico? Por si acaso sabía que existía uno o lo están haciendo a la modo, al modo tradicional en Phaser. Sí, correcto. Justo ya hemos empezado a trabajar con el editor gráfico, que es eh, ayuda bastantísimo, como puedes ver aquí. Te permite armar los niveles. Eh, te permite, ya, ya tenemos manejado cómo uh, el pipeline de desarrollo, cómo mezclarle con... Con la animación, por ejemplo, venida que viene de, de Adobe Animate, eh, le mezclamos con Tiles en este caso, que es el, el, el editor de gráficos. Ajá, sí, el editor de Tile Maps. Eh, no sé si ¿sí están viendo la, la, la pantalla. Sí, la estamos viendo muy bien. Ah, eh, permíteme un segundo. Bueno, este ya, ya le toco mostrar. Bueno, este es así como un, un editor de Tiles que ya sabemos cómo ponerle dentro del motor y podemos trabajar con, con mapas de tipo Tile. Eh, en, este, en nuestro caso de del, del, del Connor Defense, el piso y el techo es de hecho con Tiles, y el fondo es un, en cambio, un Tile tradicional estirado, o sea que se repite, ¿no? Y así logramos resolver como el ambiente. Sí, sí, Phaser eh, te da muchos, muchos, eh, muchas herramientas con las que puedes trabajar para... Para muchos casos, ¿no? O sea, para prototipar o sacar juegos casuales y moderadamente avanzados en ciertos casos, ¿no? Sí, es increíble. Un punto para Facer, entonces. Qué bueno, bueno. También vamos a ver cuáles han sido los engines que fueron utilizados en esta versión. Muchísimas claro. gracias. Sí, chico, porque... sí, Este, No sé si alguien quiere decir alguna cosa más antes de cerrar. A no. <risa>